Hola, soy Sandra, de ONIAD. ¿Qué es lo más importante en tu empresa? Sí, el equipo. Las personas somos motivo y motor del éxito de tu negocio. Cuidarlas y empoderarlas es fundamental. Por eso, en este Brutal Life te traigo... Micropoderes. Comunicación interna para empresas del futuro, de Nuria Vilanova. Es un libro que incluye aprendizajes y casos de éxito extraídos de la experiencia de la propia autora. Las organizaciones necesitamos equipos comprometidos, personas que trabajemos en una misma dirección y que sintamos propios los colores de la marca. ¿Cómo se consigue todo esto? Con Escucha Activa nuevos modelos de liderazgo, estructuras menos jerarquizadas y una comunicación que fluya en todas las direcciones posibles. La llave de todo esto es lo que la propia Nuria llama micropoderes, y es que las personas somos las auténticas gestoras del cambio en las organizaciones. Si tú también quieres potenciar tu comunicación interna, este libro te da las claves. Suscríbete a Onyad TV, haz clic en la campanita y descubre los contenidos de marketing y empresa más punteros